Descubre cada semana todos los consejos y enseñanzas necesarias para poder vivir de tu pasión. Marketing para fotógrafos, cómo buscar clientes, marca personal, qué equipo fotográfico necesitas, a quién dirigirte, cómo enfocar las redes sociales, nichos de fotografía y un largo etcétera. Vivir de la fotografía es el podcast que necesitas para trabajar como fotógrafo o fotógrafa. Pero digamos, venga, el próximo año quiero quedarme con este programa, voy a, voy a seguir con Adobe, voy a seguir o voy a cambiar a, a Capture, a Luminar, entonces vamos a hablar un poco de esa usabilidad, yo creo que sería es una de las claves, ¿no? De claro. de, usar los pro, de los propios programas. Claro, y de cómo se adapten a ti, porque no existe, no adelanto, no existe el programa perfecto, sino que depende de qué tipo de persona seas y de las necesidades que tengas dentro de la postproducción fotográfica, pues te vendrán bien unas cosas u otras, así que con estas claves, pues vas a poder desgranarlo. Y lo primero, que bueno, hemos hablado quizás de los softwares más generalistas, pero luego hay otros softwares como puede ser Autopano, como pueden ser Topaz o bueno, muchos que son como eh, no plugins que añaden funcionalidades a programas que ya tienes o que están externos totalmente a estos softwares, pero que te sirven para cosas muy determinadas. Y claro, aquí sí. Si es, ¿no? que... Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema?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 Prueba Copy AI durante 7 días totalmente gratis. Si quieres escribir contenido como este, visita bitextuales.com diagonalinteligencia, inteligencia, compra tu suscripción mensual o anual y comienza a usar Copy AI. Número 2. Conversando de fotografía. Aquí hablaremos de fotografía, tips, consejos, técnicas, equipos, el arte en la fotografía y la sinergia de la fotografía con la vida. Con Álvaro Iribarren. Estoy tratando de colocar un poco más mínimo los colores que quiero trabajar, 4 o 5 colores máximo, porque estoy estudiando eh, ahorita teoría de color. Y si te vas a mi, a mi Instagram, pero el mismo Instagram, 4 o 6 meses atrás, ves que hay una alta saturación de colores fuertes, colores los tres colores primarios, porque me gusta utilizarlos fuertemente. Pero si te vas al blanco y negro, es mi trabajo basado solamente en la luz. O sea, y es, parece una, no quiero decir que es una foto de infrarrojo, porque no es infrarrojo, pero es una fotografía blanco y negro donde me enfoco en sombras y en, y en, y en, y en, el, y en la luz. ¿Qué busco con eso? Busco eh, quizás recordar esos momentos donde me gustaba salir con mi teléfono a la calle y esa era mi única herramienta de fotográfico. Y utilizando solamente mi teléfono obtenía resultados muy bonitos. Cuando estoy en la calle no, normalmente no me gusta sacar tanto mi cámara porque quizás no la tengo encima, pero tengo la cámara del teléfono celular. Número 3. El café del fotógrafo. Un podcast de fotografía en el que hablamos de todos esos temas, todas esas ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Nos acerca esta época del año, que nos acercamos ya a los últimos días del año, las últimas semanas, últimos días, y vamos a dar entrada a un año nuevo solemos tender a compartir dos cosas. La primera de ellas son los éxitos, los logros, las cosas que hemos hecho bien. La segunda de ellas, los propósitos del año siguiente. Todo eso está muy bien compartirlo, está muy bien hablarlo, porque lógicamente podemos uh, compartir nuestra experiencia, podemos decir, oye, pues esto me ha salido bien, lo he hecho de esta forma. Igual, uh, en tu caso, si lo adaptas a tu manera de hacer las cosas, también te puede funcionar. A propósitos, pues lo mismo, esto es lo que me propongo, pues igual te puedo dar alguna idea para tus propios propósitos. Pero sin embargo, lo que no solemos compartir nunca, es algo de lo que pienso, que siempre he pensado que podemos aprender muchísimo, y es de los errores, ¿vale? Ya os desvelé, cuando se hablaba del segundo aniversario del podcast, ya os desvelé que los errores de Catboy hasta este momento... Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal.